nada no porque no la agarran con nada. No nos agarran con nada. ¿Se una pistola ilegal? Sí, con una pistola, pero que no. La pistola es una cosa y lo, y lo que quieren implicar es otra. qué quieren explicar? Supuestamente en varios tracos, pero que no hay vaina. ¿Dónde la En la agencia. En la agencia pagando. ¿A qué hora? La A las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes? No, que no nos agarran con nada. Simplemente que yo tenía una pistola ilegal que la había comprado, sí era mía pero que no no agarran con nada no pueden decir que lleva arrebado porque no tienen no tienen prueba ni tienen nada